¿Sabías que la adolescencia se divide en tres etapas? Tenemos la adolescencia inicial, que viene a darse entre los 11 y los 14 años, la adolescencia media, la etapa mucho más eh, complicada y delicada de, de todo el desarrollo adolescente, y suele ser entre los 15 y los 18 años, y la adolescencia tardía, que es a partir de los 18. Una vez que esta adolescencia culmina, se puede considerar que la, el, el individuo es un adulto.